baja aquí está transmitido no son de signos ya está micrófono ¿Ya, ya pues no micrófono sí, apagado ¿eh? hasta te lo apago si no um. Yo con Beatriz era el pro, así es lo que me, me preocupa. Bueno, vamos a tener un mensaje a Betty, pero hay que. ¿Cómo está Betty en Facebook? Uf, no este, espérame. Seguro si pones Beatriz te va a salir. Vea. Vea GD. <risa> Bueno, ya cuánto nos vas a vender un Amigo, las cámaras. ¿Ya están? Ya está transmitiendo, ¿no? Sí. Ya van a usar. ya empezó a transmitir. Hola, hola. Bueno, pues. Vamos a ir empezando porque ya son 6 con 1 y, y bueno, inaugurando acá la octava mesa de nuestro ciclo de intercambio de saberes de la guerrilla Bang Bang, bueno, desde la guerrilla Bang Bang y, y bueno, este, esta vez nosotros propusimos como octavo tema eh, la educación y como subtemas igual es una propuesta, eh, historia alternativa, el arte como elemento de enseñanza, archivo histórico, Educación ambiental, pedagogía y pantalla, responsabilidad afectiva, inteligencia emocional e ideología de género. Eh, la idea es que pues, cada quien hable desde su, desde su experiencia, desde su saber y, de, y también desde su sentir, o sea, el, el deseo, ¿no? De hacia dónde quisiéramos dirigirnos y las propuestas que conocemos. Y para esto tenemos, este, pues primero un invitado muy especial, eh, Pedro Uc, eh, eh, poeta maya, eh, pedagogo, activista. Eh, un montón de cosas que hemos estado pues ahora averiguando ¿no? y, y, y sobre todo es pues, una trayectoria eh, siempre encaminada pues a la defensa del territorio y, y bueno pues te damos la bienvenida Pedro este, creo que ya, ya está activado tu audio y nos gustaría pues que nos contaras desde tu experiencia eh, referente al tema que nosotros estamos proponiendo, eh, pues, ¿tú qué piensas? ¿Cómo vives? Este, ¿Cómo ha sido tu proceso? Y dentro de las comunidades, ¿qué alternativas hay ante pues, la hegemonía educativa que propone el Estado y el despojo mismo que conviene con este? Claro. Este, pues muchísimas gracias por este momento y por esta oportunidad por este espacio de diálogo y conversación con, con ustedes. Y, y bueno, pues tengo el, el gusto, el honor de platicar un poco sobre cómo vivimos aquí en, en Yucatán, sobre todo en el, en el tema de la educación. Nosotros eh, creemos que el, el tema de la educación, aunque... No es, no es un tema, digamos, eh, planteado como teóricamente dentro de las comunidades mayas. Es más una especie de práctica que se da en, en la vida de, de las familias como parte de una tradición. Eh, la enseñanza o la educación que se da no es. Eh, no está orientado hacia, hacia la teorización, está orientado hacia la vida. Y creo que aquí es donde está el, el punto más, más importante, creemos nosotros, en el sentido de que la, la educación, la enseñanza, el aprendizaje que... Que nosotros vamos adquiriendo y vamos compartiendo como familia y, y comunidad, pues no, tal vez no busca eh, en teoría reparar eh, las, las partes descompuestas del mundo, sino más bien esta educación tiene que ver con el modo, Cómo nos relacionamos fraternalmente con lo que nos rodea, con lo que hay y con lo que, con quienes compartimos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra, nuestra salud, nuestra alegría, nuestro, nuestro dolor y, y nosotros pensamos que este tipo de, de educación es, es muy importante porque no está fundado en, en el modo como se funda la educación occidental, que el ir en la escuela es para aprender ciertas técnicas que te van a servir para incorporarte en, en un mercado del empleo. Eh, nosotros no pensamos así. Nosotros pensamos que las cosas que hacemos, las, las hacemos porque todos y todas estamos involucrados dentro de, de un círculo que es la propia vida. En ese sentido, cuando entendemos que, que nuestra vida es apenas una parte de, de la vida en, en general, entonces, lo que pensamos, lo que hacemos, lo que creemos, lo que procuramos, pues lo hacemos pensando en, en cómo fortalecer los tejidos y los, y los lazos que permiten una mejor forma de vida. Y, y es aquí donde no se aprecia y no se ve como una necesidad el acumular el, el dinero como sí se ve en, en Occidente, como si sí se ve en, dentro del sistema capitalista. Eh, en las escuelas eh, tradicionales, eh, la secundaria, la preparatoria y, y las mismas universidades, me parece que, que la educación pasa por un, una especie de de modo o un, una especie de estructura en la que se está pensando siempre en formar a un obrero, en formar a un trabajador y, y bueno, hacer una masa de proletarios para la fábrica y para el desarrollo eh, que, que procuran siempre como... El, el modo en el que se concibe una sociedad eh, que progresa, que se civiliza y que se moderniza. Nosotros, pues, no, no lo vemos así. En, en las familias donde yo crecí, en la comunidad donde, donde yo crecí, pues, eh, esperábamos que, que cayera la lluvia para, para ir a sembrar, pero no, no estamos pensando que que ir a sembrar nos va a generar una gran cantidad de dinero. Estamos pensando que sembrar es para que podamos comer, es para que podamos eh, aprender también sobre muchas cosas eh, que no solamente son eh, la, la cuestión de la producción en sí misma, sino el, el ir. Y, y hacer la MILPA, que para nosotros es así como ir en la universidad, pues eh, nos, nos genera una, una serie de conocimientos que, que nos llegan por lo que nos dicen los adultos, nos llegan por lo que experimentamos cuando vemos, cuando tocamos. Eh, yo recuerdo bien cuando me llevaron Primera vez a, a deshiervar eh, la, la parte de la milpa donde se siembra la sandía, el melón, el chile, la cebolla, en maya le llamamos pachpacal. Es así como eh, la pequeña eh, huerta de la, dentro de la milpa que se deja un espacio y, y bueno, estén, se siembran todo estos, es, este tipo de plantas y bueno, hay que, hay que deshiervarlos. Y pues recuerdo que, que mi, mi padre, que siempre fue campesino, monolingüe en lengua maya, me decía, tienes que aprender a conocer los colores que tienen las hojas, los tamaños que tienen. Y le decía, pero si es que todos están verdes. Sí, pero los verdes son de diferentes tonos. Fíjate bien. Como unos son muy verdes, otros son más o menos verdes, otros son verdes tirando a blanco y luego tienen formas diferentes, tienen tamaños diferentes. Y esto te va a enseñar a, a diferenciar entre las hierbas que necesitas arrancar y las plantas que necesitas conservar. Pero además hay hierbas que, que pican, aquí hay una plantita que maya le llamamos oposh, no sé si en español se llame ortiga, eh, pues mi español no alcanza para mucho. Pero bueno, este, es esta, esta plantita se te pega y te da una picazón así riquísimo que hasta lo flojo se le pasa. A uno, Entonces te, te comienzan a mostrar cuidado con esta plantita, porque bueno, este, si andas un poco con hueva, pues se te va a quitar la, la hueva Ajá. si se te pega porque va a picar fuerte. Y así entonces uno va eh, conociendo las plantas. Ah, pero no solo eso, te dicen, tienes que fijarte muy bien porque también en que vas arrancando las, las plantas, las hierbas que necesitas arrancar, a veces están las culebras ahí. y la culebra, ojo con esto, las culebras que son venenosas no atacan, solamente están ahí. Si las molestas, entonces se defienden, pero no te atacan. En cambio, las culebras no venenosas, esas son ariscas, son uranias, esas las espantas y salen volando, se van rápido. Entonces no hay un, un gran peligro. Solo tienes que fijarte que no agarres una serpiente de cascabel, o no la pises, o no, no la aplastes, porque bueno, entonces sí, sí te va a morder. Entonces así te, te van dando una serie de indicaciones y, y uno va, va aprendiendo las cosas. Eh, vas aprendiendo cómo, cómo nacen los colores, vas aprendiendo dónde están las, las piedras, las piedras peligrosas, las piedras que tienen filo, que te cortan. Vas aprendiendo a distinguir los escarabajos, los que apestan, los que no apestan. En fin, eh, cuando, cuando yo recuerdo todo esto, eh, me hace reflexionar un poco, ahora que ya estoy ya, ya viejo, por aquellos que, eh, que han estudiado esta carrera que se llama biología, porque es curioso cómo hemos encontrado biólogos que pues hemos invitado alguna vez al, al, al monte y no conocen nada de lo que nosotros conocemos. En, entonces eh, hay, un, hay un vacío allá porque pues a lo mejor ellos lo leyeron, lo estudiaron, pero, pero nunca se habían topado con, con una realidad así. En síntesis, lo que quiero decir es que la enseñanza y el aprendizaje que nosotros tenemos en el monte es un aprendizaje para la vida, es, es para aprender a vivir y a convivir. Eh, entonces vemos que la, que la lluvia, por ejemplo, es para nosotros un, un hermano, una madre, un, una hermana, eh, y, y nunca vamos a maldecir a la lluvia como si lo maldicen o la maldicen en la ciudad. Yo he escuchado a la gente en la ciudad cuando llueve, dice, pinche lluvia, no me deja ir a mi trabajo y comienza a mentar madres porque, porque está lloviendo. No, nosotros no nos escandalizamos, no podemos hacer eso porque sabemos el valor que tiene la lluvia para, para nosotros, ¿no? Entonces, este, esta relación que se establece con el monte, con las plantas, con los animales, con los pájaros, es, es toda una educación eh, de la convivencia más respetuosa con, con todo lo que, lo que está ahí. Nunca vamos a esperar hacer una gran cantidad de dinero porque no... No ha sido nunca el, el objetivo. Y todo lo que necesitamos para vivir está allí en el monte. Cuando necesitamos miel, por ejemplo, caminamos un poco dentro del monte y encontramos eh, grandes eh, maderas huecas que en Maya le llamamos hobón, y allí tienen las abejas su nido y sacamos miel y traemos miel en casa. Si queremos comer carne, allá en... En, en el lugar donde yo nací, eh, es, es un cenote, a la, a la orilla de un cenote. Pues vamos y si queremos comer pájaros, pues cazamos tres, cuatro pájaros y hacemos una sopa de, de chachalaca, por ejemplo, y, y comemos rico. O, o un venado, un pavo de monte, un tepescuintle, un, un jabalí. este Pero bueno, es, es, está interesante. Eh, el limón o el tomate o la cebolla, pues no es como hoy en la ciudad que tienes que ir al supermercado a buscarlo, sino ahí tienes alrededor de tu casa esas plantas y solo vas y bajas pues la fruta o la verdura que necesitas para para tu comida. Eh, ahora que me ha tocado estar con niños que crecen en la ciudad, una vez le pregunté a los niños en una clase de la escuela primaria, a ver niños, este, ¿dónde, ¿dónde creen ustedes que, que se puede cosechar el tomate? Y me dicen pues en el supermercado, y claro pues es lo que ellos conocen, eh, es lo que saben, desconocen una milpa, nunca han estado en, en una milpa, entonces lo que necesitan es dinero para ir al, al supermercado. Eh, en cambio nosotros, pues como crecimos en el, en el monte, pues sabemos que, que el tomate, la cebolla, la jícama, eh, la yuca, pues todo lo que, lo que consumimos, pues pues está ahí. Y, y bueno, esto trasciende el, el tema de la, de la producción. Eh, va a, a generar otros aspectos de la vida. Por ejemplo, está el tema de la espiritualidad. Establecemos una, una relación de espiritualidad con, con el sol, con la luna, con el viento, con la lluvia. Y, y bueno, los antropólogos eh, que creen que, que siempre saben todo y, y nos estudian como objetos y no como sujetos, pues dicen que son nuestros dioses. Pues nosotros no estábamos enterados que teníamos dioses. Para nosotros, la, la lluvia, el viento, el sol son hermanos, son hermanas, son padres, son madres. En maya es yum, que es papá, o Ona que es mamá, o kik, que es hermana. Así tratamos, pues, la, la luz, la noche, la lluvia, el viento. So, somos familia, somos comunidad no dioses. En, entonces eh, a las familias se les quiere, se les ama, se les respeta, se convive con ellos. Entonces cuando se crea este, es, es, esta creencia de, de parentesco, pues hacemos esto que, que también antropológicamente le llaman ritos. Ah, aquí pues, pues le, le, le llamamos eh, convivencia familiar eh, pues hacemos el, eh, una, una gran cantidad de, de ritos agrícolas eh, todos estos ritos son son ritos relacionados con, pues con lo que vivimos con la cosecha, con la siembra con todos los, los aspectos que forman parte de, de hacer una milpa desde el primer día que empezamos hasta que, que cosechamos el último fruto que, que tenemos ahí. Entonces establece una, una relación, digamos, de, de espiritualidad, ¿no? Y esa, y esa relación de, de espiritualidad eh, trasciende a, también a lo cultural porque, porque esto nos, nos permite, por ejemplo enriquecer nuestra lengua, eh, no nuestros neologismos pues vienen de los, de los pájaros, vienen de, del sonido del viento, del, del color de las, de las plantas, eh, por dar un ejemplo, eh, el gavilán, para nosotros en maya es i así se llama, es un i y. ¿y por qué es y? Pues porque el Gavilán cuando está planeando no, dice eso, sí, y, sí, y, sí, y, y, sí. y, pues, pues es, y. es y, y así, así le llamamos, ¿no? Y así el, el, la lengua maya es sumamente onomatopéica y, y, se, y se fortalece eh, con, con esa relación que tenemos con, con el mundo en el que crecemos y, y nos formamos y nos, y nos educamos. entonces esto va también hacia un, un resultado, digamos, psicológico. ¿Por, por qué psicológico? Eh, porque nace un sentimiento, nace una emoción que nos vincula con, con estos elementos. Es decir, llegamos a querer, llegamos a amar el... Eh, el viento, la lluvia, el sol, la noche, las luciérnagas, lleg llegamos a tener un sentimiento que un niño en la ciudad, en las grandes ciudades, no puede tener porque nunca ha experimentado. Sobre todo si ese niño se forma en una escuela de burgueses en donde desde muy niño lo enseñan a ser empresario. Entonces, cuando, cuando crece pues va a la escuela de los burgueses, crece con los burgueses, piensa como burgués y cuando ya es grande, pues bueno, va a ser empresario, porque además su padre es empresario y le dejan la, la herencia o una parte de la riqueza para que administre y desde muy joven se vuelve empresario. Pues ahí se formó. ¿Y se formó para qué? Pues para explotar a los pobres, porque pues eso es lo, lo natural. Para, para ellos, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que marca una diferencia fundamental entre lo que nosotros creemos y, y pensamos y nuestra, nuestra historia en ese sentido, pues es, es un tanto distinta y la mirada es un tanto distinta, el, el sentimiento es un tanto distinto, porque además, otra de las cosas que se desarrolla en este mundo de la educación nuestra, es el saber escuchar, aquí es, es importante escuchar, en la familia te dicen, tienes que escuchar primero, no, no hables solo por hablar, trata de escuchar primero, se cultivan en, en nosotros esa, esa capacidad o, ese, o esa virtud de, de escuchar con paciencia, porque nos dicen, es inútil que sueltes 20.000 palabras si finalmente no, no tiene sentido lo que dices. Entonces mejor aprende a escuchar primero. ¿Y cómo aprendemos a escuchar? Por ejemplo, escucha cómo cantan los pájaros. Y si, si logras identificar cómo cantan los pájaros, lo que nos están diciendo es un mensaje que tiene que ver con el comportamiento de la naturaleza. Por ejemplo, tenemos un pájaro aquí que en, en esta zona maya donde yo vivo le dicen tzuhuy, en el sur del estado le dicen chikbul. Y, y, ese, y ese pájaro eh, tiene un, un, un sonido que nosotros le llamamos pues llorar, decimos en maya yoc está llorando el, el tzuhuy, y eso significa que a más tardar en tres días ya cayó la lluvia, certero. Entonces aprendemos a distinguir ese tipo de mensajes y, y con base a eso, pues relacionado, hay que preparar la semilla. Y, y la semilla, pues no es, no es cualquier cosa. Tenemos que seleccionar la semilla y las semillas, porque no es solamente una cosa que sembramos. Tenemos que seleccionar una gran cantidad de, de semillas Entonces, eh, en, en, en la escuela, cuando pues, eh, a mis 18 años dejé por un tiempo el ser campesino y me fui a estudiar eh, una carrera, pues fue una cosa, un cambio así súper drástico, ¿no? Porque pues, las, las escuelas te, te hablan del, de lo que siempre hablan. Eh, yo ni he enterado que había un tal Napoleón, que, que los reyes de, de Francia, de Inglaterra, que si la guerra aquí, que si la guerra allá. Y pues aprendí así una serie de hechos históricos europeos, pero, pero no, yo de repente dije, bueno, y en mi tierra no hay historia. Por, porque pues no hay, en, en, los, en los libros de texto, no aparecen hechos relevantes eh, como, como son los, los de Europa o, o los de otras partes del, del mundo, pues resulta que esa historia no la, no la cuentan. Es curioso que, que nos, nos enseñan una historia ajena, pero nuestra propia historia pues no, no aparece. Y, y luego eh, descubrimos que, que en este tipo de de educación, pues, pues lo que te enseñan es a, a resolver como cuestiones técnicas. Y la mayoría de los, de los muchachos, de las muchachas que estudian en, en escuelas técnicas como, como los Cobach los o los Cobay o, o los tecnológicos, pues, pues bueno, estén. No, no regresan a su pueblo. Y eso es justamente lo que me decía un, un académico una vez en, en una de estas charlas que, que también estaba dando con académicos. Me decía, pero Pedro, eh, los muchachos que estudian, pues no quieren regresar a su pueblo, terminan una carrera y se van a la ciudad y, y pues, estén qué más? Eh, no, ellos no quieren regresar. Y le contesté así, no es que los muchachos no quieran regresar a su pueblo, sino los prepararon para salir de su pueblo. Porque en su pueblo no hay corriente y los enseñaron a reparar ventiladores y refrigeradores. Entonces, si regresa a su pueblo, ¿dónde va a encontrar refrigeradores y aires acondicionados para reparar si ni corriente tienen? Pues tiene que ir a Cancún, tiene que ir a Cozumel, tiene que ir a la Riviera Maya para reparar. Pues los ventiladores de los turistas, para eso lo preparó la escuela, para que sea obrero. Ni siquiera lo enseñaron a pensar, ¿no? Y bueno, si revisas la, el, el, la currícula de, de las prepas, por ejemplo, eh, ese tipo de prepas, pues no tienen materias como lógica, ética, filosofía, historia, metodología, eh, sociología, antropología, no tienen nada de esto. Entonces, ¿qué aprenden? ¿No? Pues esas técnicas más inglés para que puedan entender el idioma del patrón que los va a regañar y les va a dar las indicaciones para que puedan hacer su trabajo. ¿No? Entonces, los, los forman como, como obreros, para eso los forman. En cambio, aquí nos forman para vivir en libertad y a convivir en, en una en un espíritu de, de familia, de familiaridad con, con todos los otros elementos de la vida. Es cierto que no tenemos dinero, pero creo que tampoco lo necesitamos, porque vivimos bien. Sí. Es, es decir, a, a mí, a, mí me, a veces me molesta mucho lo que, dice, lo que dicen los gobiernos, incluyendo este, este que se dice de izquierda, pero que es izquierda de la derecha, cuando dice que, que pues nos... El proyecto Tren Maya es para sacar de pobres a los, a los indígenas de la península. Qué curioso, digo yo, los, los indígenas de la península, muchos o, o la mayoría tenemos tierra. En las ciudades hay cinturones de miseria de gente que no tiene ni casa. ¿Cómo no fue a sacarlos de la miseria ahí en la, en la ciudad? Resulta que nosotros que tenemos tierra y vivimos en nuestra propia tierra y no le pedimos dinero a nadie, pues nos vienen a quitar la tierra para sacarnos de pobres, ¿no? Pues es, es una cosa espantosa, pero bueno. Eh, entonces, el, el tema de, de la educación es, es sumamente importante. Cuando descubrimos la otra cosa que es fundamental, ¿no? Eh, en el, en el tema que también ustedes se plantean, que me parece muy, muy interesante, que es el tema del, del arte. El, en las escuelas, pues no, no se enseña el arte. Eh, es curioso porque hay una asignatura que se llama educación artística, y, y de repente en esa hora los sacan a los chavos, y les ponen una música cualquiera y se ponen a brincar y luego entran. Es un tiempo perdido, pero no hay arte de verdad. O sea, no está la música como tal, no está el teatro, no está la poesía, no está la narrativa, no está el dibujo, no está la pintura. No está la escultura. Entonces, ¿de qué chingados artes estamos hablando? ¿No? O sea, me, me parece espantoso que, que la escuela esté haciendo eso. Eh, eh, tenemos un, un, un caso muy, muy concreto. Mi, mi pareja eh, salió de la, de la escuela, estudió eh, media carrera de, de psicología y, y durante todos los años que pasó en la escuela, nunca le dieron una cámara para tomar fotos. No sabía que ella es fotógrafa. Hasta que por casualidad o por alguna razón, con un teléfono, de esos teléfonos baratitos pero que sí toman fotos, pues comenzó a hacer fotos. Hoy ya sabemos que, que es fotógrafa porque pues tiene fotos que le publican por revistas, eh, ya hizo exposiciones, ya, le, ya se ganó una beca de fonca. En, entonces ya, ya vemos, pero, pero la escuela nunca la motivó, nunca la incentivó, nunca le mostró, nunca dijo, oigan, este, aquí en Educación Artística hoy vamos a, a tomar fotos para que vean si nos gusta la fotografía o no. Nunca, nunca hubo eso. Yo de repente comencé a escribir porque, porque pues este, me, me molesté mucho, me decepcioné mucho, porque los, la literatura de ensayos que, que yo leía, que tienen que ver con economía, que tienen que ver con filosofía y cosas así, pues este, llegó un momento que me decepcionaron porque veo que no tiene solución esta situación en la que estamos, que... Que todos los días nos están arrebatando en su territorio por, por las grandes empresas y, y, y creo que como una especie de rabia y de catarsis, yo dije pues pues voy a escribir cosas que no puedo gritar, que quiero gritar pero a lo mejor si grito me llevan en la cárcel porque aquí tenemos que guardar silencio frente a estos que nos oprimen ¿no? ya me puse a escribir y, y, y ahí aparecieron al, algunos poemas allá y, y y bueno, este, hoy ya me gané seis, seis premios en lo que llevo pues, de, escribiendo, escribiendo poesía. ¿no? Pero en la escuela nunca me dijeron, oye, oye Pedro, vamos a, a probar cómo, cómo escribes. Nunca, nunca. Entonces, el, el tema de la educación occidental es no es educación, me parece, sino es entrenamiento. Me parece que, que lo que hacen... Es una especie de, de circo en donde hay un domador y pues comienza a entrenar a sus animalitos. Entonces la, la escuela me parece que, que nos debe muchísimo, así como está a día de hoy. ¿Y qué, y qué diríamos sobre la, la educación ambiental? Pues imagínate esos, esos biólogos... <risa> A, a mí me dio tanta risa porque con esta lucha que hacemos por defender el territorio, resulta que, que los, las empresas tienen, por, por cuestión legal, tienen que presentar un documento que se llama Estudio de Manifiesto de Impacto Ambiental en, en la Semarnat. Y nosotros leímos una vez ese documento y en él dice que que pues en el polígono donde iban a hacer el, el proyecto de energía renovable, efectivamente encontraron nidos de pájaros, pero que agarraron los nidos y los sacaron del polígono para que el pájaro vaya a recuperar su nido. Y yo dije, ¿en qué universidad estudió este, este pulano? O sea, nosotros que no fuimos, que no somos biólogos, pues sabemos que tocamos un nido y el pájaro no va a regresar, no frieguen. No. y en una reunión que tuvimos con, con los representantes de la empresa yo personalmente se los dije delante de varios testigos ¿cómo se atreven ustedes a hacer esto? y me contestó ¿es que eso marca el protocolo de la Semarnat? ¿y es legal? imagínense si, si dejamos la educación ambiental en las manos de estos profesionales, pues eso es lo que está pasando. ¿eh? Y, y sobre la, la cuestión de género, que también se menciona aquí, es muy triste lo que pasa. Cuando yo estaba dando clases en una preparatoria, eh, resulta que vino el coordinador el, la primera semana, el último día de la primera semana de clases, y, y me dice, maestro, voy a dar un mensaje a los jóvenes porque es importante que sepan algunas cosas. ¿Está bien? Adelante. Y se para el coordinador y dice, a ver, señoritas, algunas de ustedes están trayendo el uniforme un poco corto, lo están trayendo por encima de las rodillas. Les voy a pedir que alarguen su falda para que no les falten al respeto, porque aquí hay muchachos y les pueden faltar al respeto, les pueden tocar la nalga si tienen corta la falda. Yo ya no aguanté eso y les digo, a, a, a ver, a ver, maestro, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿A quién le tiene que llamar la atención? ¿A la muchacha o al que le está faltando al respeto? No vaciles. Es que se tienen que vestir bien, me contesta. Y le digo, ¿quién le dijo a usted que usted está bien vestido? ¿No? Porque a lo mejor, pues a mí me da ganas de tocarle la nalga a usted por la manera como está vestido. Porque para mí no está bien vestido. En, entonces, entramos en un conflicto. Bueno, y claro, yo hice muchas cosas de esas, hasta que me sacaron de la, de la escuela. Hace cinco años que me corrieron de la escuela. Y pues yo di, está bien, de mejores cantinas me han corrido. Entonces, ese tipo de, de educación que se da está mal, digo, está terrible. No no podemos seguir con una sociedad así, con razón el diputado David Monreal mete mano hasta públicamente, ¿no? Ese tipo de, de educación, nuestros líderes políticos o los, o los candidatos, o sea, los violadores son nuestros gobernadores, por Dios. Ese tipo de, de educación no es educación. Me parece que, que es una escuela donde se promueve el, el crimen y la delincuencia. Entonces, yo creo que esto lo tenemos que ir reflexionando. Y, y bueno, entre las cosas que nosotros aprendemos en la, en la comunidad, es esto que, que ustedes mencionan sobre la responsabilidad afectiva. Sí nuestra responsabilidad no es una cuestión uh -huh. de normas frías y calculadas, sino es afectiva, somos responsables porque claro. creemos y sentimos que tenemos que ser así, Mucha claridad. porque a lo mejor los psicólogos le llaman interiorizar, no sé si así sí. le dicen, sí. pero bueno, nosotros sentimos que tenemos que ser responsables y creemos que tenemos que ser responsables frente al otro, frente a la otra, y frente a la naturaleza y todas las otras formas de vida que existen. No podemos contaminar los cenotes, no podemos ir a lo pendejo a cortar un montón de árboles porque eso nos, nos lastima también. Entonces todo este tipo de, de cosas tiene que ver con el modo como, como nos educan cómo crecemos y cómo nos relacionamos con, con nuestro entorno. Respecto a la pedagogía y las, y las pantallas, es un reto que me parece muy, muy, muy interesante, porque hoy, pues, eh, los, los niños, pues yo no estoy en contra de que tengan su pantallita, está bien. El tema es cómo vamos a, a enfrentar esto eh, ante la situación de inseguridad que, que vivimos y, y la vulnerabilidad que, que tenemos como, como familias frente a, al crimen organizado. ¿Qué aprendemos ahí? ¿Qué debemos aprender ahí? Y, y no permitir que, que nos usen las cosas si no tenemos nosotros que administrarlas. Porque muchas veces lo que creemos poseer en realidad nos poseen a nosotros. A veces no nosotros tenemos un teléfono, es el teléfono que nos tiene. Y allí tenemos que repensar si, si esto ayuda a fortalecer los lazos y tejidos de la vida con los demás y con nuestro entorno, o tenemos que darle pues una pensadita a esto y, y rearmar nuestro, nuestro modo. De, de vivir. Es triste que hoy estamos a veces juntos, pero todos estamos con un teléfono y nadie platica. Entonces, ¿para qué nos juntamos? En todo este tipo de, de situaciones creo que nos retan para pensar. Y qué bueno que hoy nos damos a la tarea de, de platicarlo, de, de hablarlo y el tema de la educación, pues es un, es un tema infinito. De algo. Pero creo que esto, así, en, en lo general, en lo muy general, pues es, es un poco de lo que les puedo compartir, pues con agradecimiento por, por este espacio y pues muchísimas gracias a, a cada gracias. uno de ustedes. a ti. A ti, Pedro. Este, pues este, abordaste prácticamente todo lo que estábamos diciendo de una manera muy integral y, y, y qué gusto. Este, justo chequé tu, tu trabajo del cuadernillo de resistencia del territorio maya frente al despojo, donde se abordaba esto que era de una manera muy cultural, ¿no? la cocina, el rito, el mito y, y la palabra, ¿no? porque pues, eres poeta, o sea, cómo, cómo la palabra acompaña esto pues, pedagógicamente, ¿no? cómo se, se va armando la cultura y cómo se va armando pues otra cosa que, que creo que ahí es la gran dificultad que tenemos nosotros los... La gente de la ciudad, ¿no? Que, que vivimos quizá con una identidad ya más impuesta, como dices, ¿no? que las escuelas van a cierto lugar, van más bien a ser obreros, a, a, a sumarnos so, solamente a la fuerza laboral, sin, sin preguntarnos mucho más cómo es nuestra relación pues, con la comida, con la tierra, con el agua. A mí me, me quisiera, bueno, una duda que yo tenía un poco del cuadernillo, hay un personaje que hablas que es este como el Hegway. este que es algo como muy interesante, no sé si es, pues es como un espíritu acompañante que, que previene, que anuncia, que protege y que es muy escurridizo. Es, se me hace como bien, bien interesante eso, no sé si me puedas abundar y explicar un poquito más, digo igual como pregunta medio morbosa personal, y pues invitar a Betty que se, que se sume, que ya llegó nuestra compa y está... Sí, no sé este si quieres que yo eh, comente un poco sobre el guay pues sí brevemente o luego. este y, y, y invitar a betty que, que se prepare para también sumarse a la participación ¿no? Sí, un solamente este un minutito Sí, el, el, el guay es así como un bueno los antropólogos llaman, le llaman mítico para nosotros es es una persona que trasciende lo material wow. y que puede agarrar cualquier cuerpo mm -hmm. y que es siempre un, un acompañante de situaciones eh, que se dan en la comunidad que no son muy favorables o que a veces se, se suman a la fiesta, pero por lo general son, son seres eh, que vienen de, de la luz o de la oscuridad o del viento, o, o del monte, para darnos un mensaje que nos acompaña para prever un riesgo, por ejemplo, de una inundación, de un ciclón, o de un conflicto social, o de las langostas, eh, nos, nos previenen de este tipo de, de cosas. Por lo general, el guay nos nos avisa cuando hay una descomposición social en la comunidad y quienes entendemos su presencia nos llama a la reflexión para ver cómo volver a integrarnos frente a esa descomposición social. Eso es un poco el papel que tiene el, el guay. Muchas gracias. Uh, Súper interesante. Yo sí me, me llamó mucho la atención cuando lo leí. lo abordas como durante dos páginas y, y está muy curioso. Betty, pues te invitamos a sumarte. ¿Qué tal? Chido, Wanda. Buenas tardes. Eh, pues les saludo, me da mucho gusto verles a través de nuestras pantallas. Eh, y también les agradezco que me inviten a hablar de este tema que, que me atraviesa eh, de una forma muy especial. Quisiera por eso empezar compartiéndoles. Que yo estudié psicología y después me clavé un rato en el psicoanálisis. Y la educación llegó a mi vida de una forma bastante inesperada. En algún momento fui invitada a dar unas clases para un grupo de personas que querían sacar su prepa con este examen del Ceneval. Y cuando estuve ahí compartiendo cosas que que yo ya había leído antes con personas que no conocían esta información y empezó a darse este intercambio. Eh, noté la fuerza que tiene esto y me empecé a clavar en la educación en todas las áreas, desde preescolar hasta la universidad. También, por otro lado, eh, reconozco que en gran parte de este camino en la educación, en las diferentes instituciones en las que he estado, he encontrado mucha frustración justamente por lo que sabemos que ocurre en las instituciones educativas, estar ahí dentro y ver los derechos humanos básicos de niños y niñas eh, violarse todos los días de una forma tan normalizada, pues también es muy fuerte y hubo momentos en que incluso pensaba como, no, mejor le busco por otro lado, en la educación mi corazón se rompe. Y eh, justamente en uno de esos momentos tuve la gran oportunidad de conocer a una mujer, eh, Gabriela Retes quien me invitó a participar de su proyecto y es que quiero compartir de qué fue este proyecto, porque además de que me curó la gastritis, cuando entré a ese proyecto volví a, a retomar todas las fuerzas y a saber que en la educación está la lucha. Al menos está mi trinchera, eh, porque Gabriela lo que hizo fue que cuando ella tuvo tres hijas, decidió que no había ninguna escuela en la que ella se sintiera segura para que sus hijas estuvieran. Entonces se puso a estudiar y creó y propuso un método pedagógico que tiene todo que ver, además, con toda la belleza que acabamos de escuchar eh, de Pedro. Eh, cuando llegué a a, a Tepoztlán a trabajar en Terramar, pude conocer una forma realmente comprometida de acompañar infancias y me parece muy importante compartirlo porque lo que quiero decir es que sí hay manera de acompañar de manera digna a niños y niñas. Y que también es importante decir que no es la manera en la que la mayoría de las niñas y los niños están siendo acompañados. Eh, porque la propuesta de Terramar es, porque como propuesta pedagógica está, que las niñas y los niños tengan experiencias con la tierra, que se vinculen con el lugar en el que viven, que conozcan de sus ciclos. También que conozcan de cómo vincularse unas personas con otras, cómo resolver situaciones en las que hay quienes no están de acuerdo. Qué es una asamblea, cómo pueden ellos y ellas ser quienes dirijan sus propios espacios de palabra. También las artes son parte importante de esta propuesta pedagógica. En esta escuela, los niños y las niñas tenían clases de teatro, justamente de danza, de música, de artes plásticas, expresiones ¿no? de artísticas muy bellas y, y se descubrían, se descubrían en esas áreas de formas maravillosas. Eh, y por supuesto conocer la ciencia, saber investigar, saber qué es lo que quiero saber, cómo puedo investigarlo, cómo, qué es de todo el universo de cosas en qué me quiero clavar, ponerme un tiempo, tener un resultado. En fin, eh, quise empezar compartiendo esta propuesta porque la escuela como tal en Tepoztlán cerró y la razón por la que cerró, también vale la pena nombrarla. Después del sismo de septiembre de 2017, uno de los salones de la escuela se rompió. Y yo recuerdo en ese momento haber pensado, uh, por supuesto, en este momento esta comunidad que cree en este tipo de educación, se va a cohesionar y va a sacar adelante un proyecto que no es un negocio, que está dando becas a gente del pueblo, que está trabajando por intercambios, que está viendo de dónde baja recursos, todo el mundo vamos a entrarle. Y bueno, vale la pena ponerlo sobre la mesa y reflexionar que básicamente la comunidad también se rompió con el sismo, y el proyecto no se sostuvo, un año después estábamos cerrando la escuela. Y lo pongo sobre la mesa, sobre todo, para que sí nos preguntemos qué tan prioritaria es la educación realmente para nuestra sociedad. ¿Qué lugar ocupa de verdad? Eh, hoy si visitan Tepoztlán y van al lugar en donde estuvo esta escuela, es ahora un centro comercial es un lugar en donde hay un bar, incluso, en fin. Eh, vale la pena nada más mirarlo, porque finalmente esos niños y esas niñas, de todas formas están yendo a las escuelas, pero a otras, en donde las prioridades son distintas. Entonces... Eh, yo considero muy, muy importante que nos preguntemos sobre el lugar que le damos a niñas y niños en nuestra sociedad. Vaya, basta voltear a ver el mundo que hay alrededor y saber que es para gente grande. Todo el mundo es para gente grande. El acceso a la diversión, el acceso al ocio incluso, el acceso a la libertad, a los espacios de libertad, eh, para la infancia está muy cortado Y cuando ya nos metemos en el tema específico de la educación, pues está absolutamente llena y abrazada de lo que las personas adultas quieren que pase con esos niños y esas niñas. Y no hay realmente espacios en donde nos sentemos a preguntarle si tú qué quieres, a ti qué te gusta, en qué nos clavamos, cómo le hacemos. Te gusta bailarlo, te gusta pintarlo, te gusta leerlo, te gusta escucharlo, quieres caminarlo. Porque las personas adultas tenemos mucha prisa, todo el tiempo tenemos prisa y sin embargo, hay quienes siguen decidiendo que está chido tener un hijo, pero eso implica cosas. Eh, pensar que hay la posibilidad de que el Estado en algún momento llegue a tomar una decisión que cubra las necesidades de un ser humano de estas edades, pues ya sabemos, es sentarnos a seguir esperando a ver si un olmo me va a dar una pera. ¿Por qué no estamos tomando decisiones cotidianas, todo el mundo como sociedad, para la infancia? ¿Qué, eh, qué importante es notar cuál... Eh, Invisibilizados, invisibilizadas están, es decir, excepto cuando son buena onda y nos hacen reír un rato y decimos, ah, ese niño está chidísimo, ¿no? Y qué buena onda es, y bueno, ya. <risa> Lo digo en serio para que nos preguntemos, no porque todo el mundo nos tengamos que clavar de la misma forma, ¿no? Y, y en el mismo lugar de la trinchera, pero porque son parte de nosotros y nosotras están aquí, de nuestra sociedad, y no se les escucha, no se nos escuchó. Y solo tenemos que mirarnos cómo estamos como sociedad para saber que lo que ha pasado hasta ahora con la infancia no funciona. O sea, no trae sociedades sanas. No somos una sociedad sana. Es muy evidente, en ningún sentido. ¿no? También escuchábamos hace un momento sobre... Eh, entender la naturaleza también desde otro lugar eh, entender la lluvia, vincularnos con ella todas esas cosas en realidad es que no es que las tengamos que enseñar a niñas y niños, tenemos que aprenderles tenemos que mirar y recordar que no la lluvia nos llamaba a correr afuera y mojarnos y llegaba la persona adulta corriendo así, ¡no! Métete, hay que cerrar las ventanas.